Un buen día, ahora vamos a ver cómo corregir el bandeón de las imágenes Landsat 7 que tienen un problema en su sensor por ejemplo acá tengo una Landsat 7 del 2010 por ejemplo la banda 5 si hago un zoom podemos ver que tenemos estas líneas entrecortadas entonces vamos a ver cómo corregir este error cuando descomprimimos la imagen tenemos todos estos archivos pero también tenemos una carpeta que dice GAP MASK y tenemos esta, esta máscara para cada banda. Entonces lo que vamos a hacer en QGIS es agregar la banda y su respectiva máscara. En este caso tengo de la banda 5 y también necesito la máscara de la banda 5. La agrego, voy nuevamente acá a las capas, ya tengo agregada la máscara y la banda 5. Ahora nos vamos en Raster, Análisis, Rellenar sin datos. Como capa de entrada, seleccionamos la banda, en este caso la banda 5. Una distancia máxima a interpolar, es decir, es decir, hace el relleno con sus vecinos cercanos. Le voy a poner 20. Y la máscara de validación, vamos a seleccionar su máscara, en este caso de la banda 5. Aquí se lo puede grabar como un archivo temporal. Si lo quieren grabar directamente en su disco duro acá seleccionamos. Eh, guardar el archivo, le damos un nombre y listo. Ejecutar, no olviden poner la extensión tif ha terminado cerrar y vemos que ha corregido el problema que tenía la banda y luego ya pueden hacer con las bandas por ejemplo esta de la banda 5 hacer el uso respectivo como cálculo de índices o combinaciones espectrales por ejemplo acá yo ya hice una combinación de la banda 541 eso es todo lo que les quería indicar si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal y compartirlo por todas las redes sociales Dale una manito arriba a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.